Me hice la doble. Me hice la triple. Tengo miedo. Luca necesito que Estoy aquí. Te pegué tres tiros. Ehh ¿Alguien, ¿alguien por medio? por medio o no? Están todos en medio, todos en medio Ahí está, nice Todos Buenas, en medio amigo. están Anda, anda, para Agarralos por ahí, lo agarra por atrás todo. Para Lucas ¿Tenés una voz? A tu izquierda Para, bajar, boludo, el boludo Bien, bien, bien ver, ¿Cómo le metiste ese cabezazo boludo? 8 balas sin... WTF qué ¡Dale, dale, dale! dale Lo que pega este chabón, está boludo! Hasta que la se la rompa la la la el la suelo! Matar que se rompa el suelo! ¡Ahora que se rompa el suelo! ¡Ahora el portón. Acá, capaz que rotan por atrás, eh. que se que ¡Bien! ¡Abusivo! El ¡Tienen spike ahí! Listo. Ah, ¿Alguna no arma buena? A ver, vamos a ver. No, no, no. esto no, es no, eco. No eco no, fuerte. Guarda, tienen spike, no se no, no, no. No, no, guardan. No, no, no, no, yo la fui a buscar más. No, eh. Ya, ya, estoy... eh. Todo listo. No, mirá donde me quería quedar, boludo. Estaba fecada la chubona, boludo, y no la vieron. ¡El polio! Se Acá no hay nadie. Vamos, vamos. Fuck. ¡No! Dale amigo, decime qué pasaste. Es tuyo, bien ahí. Eh, curame, curame, curame. Uniejo, has eh, visto, casi, ¿Me tú, Jorge? Eh, casi, casi, casi me sonaba. No, no, fuck. Disparado otra, otra vez, disparate otra vez. Me no podés perder eso. Puedes perder eso? Pipa, no podés perder eso, te mato. Lo mata, lo mata Luca, lo mata Luca, lo mata Lucas. Lo comemos, lo comemos. Ah, está la... ¡No! que fue esa pared? ¡No! ¡Está adentro! ¡Vení, vení, vení! vení vení, ¡No subí! ¡Atrás tuyo, Luca. boludo! borde! ¡Ahí está! ¡Está en un borde! ¡Está ahí al borde! ¡A tu izquierda, Luca. ¡A tu izquierda! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Rompe el muro! ¡Rompe el muro! <risa> ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Ahí en ¡En el muro! ¡En el muro! ¡En el muro! ¡Amigo! ¡En el muro! Que hijo de puto de este chabón ver, <ríe> algún arma por favor ah, mirá, alguien, boludo, Ay, ¡No hablen boludo, no, no. estupas <ríe> que... Ahí Mira vos, me rompió ah. Deja de meter estumbo Buena, te pasa otro What the fuck Mira vos la... Ay, mira vos se quedó ahí, no, no hizo lo que pensé que Pasá, iba a hacer Pasando, pasando más Buena, eh, tiene la fight, tiene la fight ¿Está, está, miedo, miedo, miedo, ¿Está, está, está en fondo, está en fondo de Está dentro de bomba eh, Vayanle los dos, cómalos los dos Está Ahí atrás, ahí atrás ¿Está, sí, está Luca? No, Luca. No, Lucas. Bueno, no le pego una Dale barro, Pistola barro, no, pistola, no, pistola Pará, no grité, boludo Les tiro ulti, boludo Están rocheando Si entran los mato, si entran los mato Rochean, les tiro ulti Ah, lo manda, creo. O sea, confirmalo. Está tocadísimo. No, amigo, me estás cargando. Le pegué 129. tuve que matar ¿Tengo a esa Viper, boludo. El único que no puedo matar es la Viper. Está, está por ahí. No, se fue a respawn, se fue respawn. Va, va a rotar No, oh, si, sí. está la paga acá. Está, está, se fue a un, se fue a un Jorge. No, sí. ¿Qué le agarró la peona. boludo ¿no? no le daba, no le daba No le no Rodrigo ¿eh? el plato, Rodrigo ¿Por qué? El ¿No? espega acá ¡Oh! acá Curame Lucas ¿Eh, ¿Dónde estás? ¿En estás acá, en medio no, no, no, Tá, nada? no pasa nada Voy por arriba, voy por arriba Cabeza Vamos pipa, vamos Pipa, Efe, están acá, boludo, están acá Bien Rodrigo No sé cómo fue, güey. Hey. No, no sé cómo sigo No sé cómo fue. No sé cómo fue. No sé cómo fue. No Los últimos dos están ahí. cómo cómo fue. No cómo los mata Rodrigo, No No No está, cuatro se llevó, Calmate, Rodri. <ríe> ¿Tienes? ¿Tienes, No sé cómo fue. No sé cómo No No Me dispara a mí, me dispara a mí. vos, no, la cosa, a No, amigo, gastelo de ulti si el Si yo también, estoy no tocadísimo ¡No, y No, y no tiene vida, Jorge, amigo. Jorge, Cornete, no vale la pena, no vale la sí. pena. Puse, puse, si planta, lo mato. No, mira dónde estaba, ole. Nah, revivió revió uno, amigo. Dejá, de no pasa no nada. Sea, amigo. no tiene una penta, eh. A ver, esa penta. Para. Uno. Oye, ya está. Dos. Emichote, amigo. Vale. Te van a ir todos. Bueno. Tres. Salí de ahí, salí de ahí, campeón. <risa> salí de ahí, amigo, guardá, guardá. Guarda ahí está. Ah, Tres kilos, viene ahí, güey. En Y ahí tenías que gastar una bala. ta ta, -ta. Claro. Lo mato, lo mato. Me viene, me viene, eh. Te pato, pato. Ah, Te cerraron puertas, te sobraron puertas. Dale, dale. No, no, no, cerraron, abrieron. La abrieron mejor dicho. La abrieron Me dicho. Menos reacción que tu boliviana. La esquiva. Gente acá, gente acá. amigo, pueden creer que no me gusta usar la mira en este juego boludo. Me siento rara boludo. Uy amigo, están todos ahí, guacho. ¿Lo matás, José? ¿Lo matás? ¿Capaz? No, no, no llegué. Me mató la traba boludo. Hay uno ahí, hay un Fennestra ahí, pipa. A tu izquierda pipa está, pipa está el Fénix Campeando en medio atrás de una caja Guarda atrás Rocas dos... Por ahí, por ahí, yo, yo roto, yo roto a ver por si la mosca Está no, sí, rota, rota, rota. Están f rotando no, a ver. Sigue tratando de entrar no, no, no van a rotar, no van a rotar No, sí, entraron, entraron Pipa, matalo todo, mole, bolet. Pipa a la derecha Ahí está ahí atrás, está ah, ahí justo, atrás la bomba, kill. Bien chicos, Ay, claro, bien, listo, mató. cuiden, cuiden Estoy transportando, boludo, no sé qué te pasan ¿no? ¿Me agarra la eh, pipa, boludo? La, la Sage, la Sage rotó a... Buenísimo. no sé para qué rotó, pero bueno Pero ahí anda No, boludo, casi Además, no me di cuenta que estaba ahí eh, eh, Está con la P acá, la, la Sage Mira. Hasta la próxima No mata a nadie, boludo Oh, Mira dónde estaba este <risas> Hijo de puta, boludo Uy boludo, ¿cómo limpiaste ahí, amigo, vale, todo, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo escribe amigo limpiaste boludo Esto es Walloon boludo, esto es 100% Walloon Si, sí, si, sí, si, sí, ah, eso si sí. Atlas con Odin tipo amable, el tipo amable ¿Quiere, Quiere hacer la que hicimos ayer <risa> <risa> Que asqueroso Encima me le hicieron amigo queda pipa Guarda acá vida. medio que el loco se pone a campear de una forma Hijo de puta boludo este fuerte ah. cuando se escopeta boludo Vaya, Spike, no, no, no. Spike, no, no, no, no. tranquilo, tranquilo, estamos acá, boludo. Pasa que si yo asomo no, no. mucho muero, boludo. Dos, uno, uh, de igual va Spike en medio. ¡Ah! Spike en medio. Nadie, boludo. Lo corre, tipa, sin miedo. Hay uno acá, hay uno ahí. Me mato, me mato Buenísima, está, está. ¡Uh! Vamos oh, carajo. Pero no puedo ni jugar, boludo. Baba, va, va, va. Va, va, Es que le toca. Es Es lo que le hago Es lo que le toca. flaco lo vos le toca. Es que le toca. eso boludo <risa> que eh? le <risa> <risa> para, para, para, para. Para, para, Es lo que Lucas. Vamos, vamos, vamos, vamos por vida. favor No tengo vida, curame, curame, curame ¿Por qué hay dos? ¿Qué pasó, boludo? Yo lo matamos, no boludo. Planta, planta, planta. Agarró muy mal, lo agarré muy mal, disculpenme Eh, papi, todavía no tenés ni un cosito para revivir todavía Creo que no reviste una vez en toda la partida, atlas, Es que tampoco puedo hacer nada, un no no la nada la boludo No puedo hacer nada, boludo, si y nos la matan la a todos, boludo ¡Ah! <ríe> <ríe> <ríe> Miralo al pipa. Mi ¿Cuál querés, Lucas? ¿La Ares o la Spectre? ¡Ares, ¿lares, lares, no Lucas. No, de no llegué, boludo. Punto decisivo, what the fuck. Operator fuerte, amigo. No, amigo. Corta ese. Eres... Rushamos, a, rushamos. a, Hago ah, no, ruido no, de medio, boludo, que si no compré la P al P. No, no le ponga, no, GG, pedazo de no Falta! La, no la bufé, no la bufé. Luca de mierda. Chupame la pija Chupame la p. No, ¡Luca de mierda! Ya la mufiaron, boludo? Ya perdimos, boludo. No, guacho. No, ¡No, amigo! ¡Me estás cargando! ¡Me agarro recargando! ¡Alguien mate a esa loca, por favor! No, oh, no, no. ¿Qué hacemos, boludo? Toma. ¡Eh! ¡La mufó. ¡La mufé, ¡La, la, la mujer mujer fuerte, boludo! Fue. ¿Qué Curame, curame, curame, curame, curame, curame, curame, curame, Lupita, sí, están, están curame, curame. Están rotando, chicos, no... están rotando, están lugar, rotando. Están rotando, están rotando ya, eh? están arriba. Están remojados, Vení, vení, Pobre, rotamos, Rodri, rota, rota, rotamos. Atlas desgraciado? ¿Cómo lo vamos a así? Rotamos, wey. Dos ahí, eh. Dale, Rodrigo, y estabas muerto. <ríe> va, va, va, va, la voz, llévate, Dale, dale. Hacer ruido, hace ruido, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, sí, dale, sí. dale no, sí, sí. ¡Entiendo! Hace ruido, hacer ruido. ahora? No, si esperas, ahora, ahora. si esperás, el otro le da más tiempo al otro que llegue. Ay, Pasa que no, seguía haciendo no, ruido. Ya pasaron, ya llegaron, ya llegaron. Vamos que se puede, vamos que se... Ay no, no, amigo, uno, uno. ay amigo, ay, ay, ay, ay Volé, volé, volé ¡Lo con Lodin, está con Lodin. Tú. ¡No! la amigo! que le quedé! ¡Ay no! ¡Corre, corre, corre! corre, corre, corre. Ah. fuego, ¿Por qué la mufia así? así, loco? ¡No pongas sí, sí, una vez que se ponen en serio los otros! <ríe> Mágico, Dale, tira los polvitos mágicos. Acá, <risa> tirá, uno ahí. ¿Por qué es polvito, polvito, polvito mágico, ¿Y ¿Por qué ese no, polvito, polvito mágico, polvito mágico? Eh, el rey del equipo, vení, Tenés que pasar ¿Yo qué tengo que ver para allá? Eh, Jorge, Jorge, ¿Qué son... para... ¿Tiro flash, para que tiro flash Bueno, bueno, vamos. Me... Bueno. Chicos, escuchen, sin polvito no hay nada. Vamos, no arrántale. Polvito no hay ganancia. No. Sí, le... Polvo, no hay nada. Bueno, hay uno allá, hay uno allá. Luca, Luca, Luca, Luca. Uh, mirá, me dejaron con el sniper. Está con el sniper ahí al costado, está... Uf, tiene una completa, boludo. What? ¿Qué me pegó, boludo? Oh, capo. ¿Qué me pegaron, guacho. Está pipa como que se se se Uno de vida te deja. A la derecha, Jorge, a la derecha. Sí, sí, sí, ya ah, sé, no, pero no, voy a morir, boludo. Pipa, necesito, necesito apoyo, boludo. Pipa. Necesito apoyo. Se le vaya uno. Acá ahí, en medio. Ya ya maté, man, mío, ¿No, ya no mataron a la sniper. No está a, a 39, baile, está no a 39. No te asume, pipa, no te está bueno, está. Pipa. Listo, dos no, contra dos Vamos, es B, B. Vamos, chicos. Guarda, busca. Bien. Ah, atrás, capaz atrás, a ver. Bien. Listo. Sigan, pipa, sigan, sigan. Bueno, Pipa, vos llegabas a entrar ahí, había uno y te mataba Porque entraste recargando. sí No importa. Lo escuchan, lo escuchan, lo escuchan. Uh, se mamó se mamó. Bien. Tiene que ganar el forro ese. Ya está, esto tiene que estar ganado, ya me estás cargando, ¿no? Rápido, chuteo, Buen chuteo! buen juteo. No busques, no busques. A mí no lo vi a entrar. Bien, vamos, Rodrigo, guacho wow, oro dos. No me boludo. No, no, dejate joder. Sí. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero comprobar no, no, me eso. Mira, me meta este, guacho, viene ahí. ¿Qué hijo de puta, bien, guacho. viene ahí. Viene ahí. Y, pensé, ahí, y pensar que mi, mi cueto original no toqué oro yo. top la gente que no sí. sí. vale, juega a 3. yo no quiero jugar ya. Vamos